Muy bien genios, cuando empecemos a hablar de inecuaciones de doble sentido nos vamos a encontrar con algo así Vamos a tener una doble respuesta, por eso es un doble sentido Uno hacia este lado y otro hacia este otro ¿Qué quiere decir? Que debemos aprender a mencionar cómo se lee de este lado Cuando tenemos esto decimos los X mayores, no olviden que esta boquita es grande Y le para acá, los X mayores a A Ahora, si lo vemos del otro lado tenemos aquí una boquita más pequeña. O sea que aquí leeríamos los x menores a b. Entonces, esa solución de, del ejercicio o el que se plantee, lo vamos a leer siempre: los x mayores que a y menores a b. Esta es la forma de solución que se debe plantear cuando tenemos una inecuación de doble sentido. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para aplicar esta doble solución. Veámoslos. Comencemos con este primer ejemplo. Tenemos lo siguiente, dice el ejercicio, 10x menos 15, menor a 0, y 5x mayor a 3. Entonces, pues primeramente vamos a resolver este lado, y luego pues resolveríamos este que está acá. Entonces vamos a resolver acá, vamos a despejar lo que le estorba a la x, este menos 15 lo pasamos al otro lado, nos va a quedar 10x, está restando, pasaría con signo contrario, quedando 15, ahora este 10 que está multiplicando lo pasamos a dividir, quedando X menor que 15 diezavos, podríamos simplificar sí. podemos ver que esto tiene quinta, quinta de 15 sería 3 y quinta de 10 sería 2, quedando X menor a 3 medios, ya aquí hemos encontrado el primer intervalo ahora veamos el otro lado despejamos acá el 5 que está multiplicando y lo pasamos a dividir quedando x mayor a 3 quintos ya hemos encontrado las dos soluciones ahora cómo ponemos el doble sentido Entonces vamos a mirar el mayor en este caso sería este acá dice x mayor y este es el menor como es el mayor voy a poner primeramente este término quedando 3 quintos y aquí pondría x mayor que 3 quintos menor que tres medios quiere decir que la respuesta va entre 3 quintos y 3 medios o sea que aquí hemos encontrado la solución del problema y podemos ver que tenemos el doble sentido posteriormente veremos cómo representar esto a manera gráfica y también en intervalos pero por ahora concentrémonos en plantear el doble sentido veamos un siguiente ejemplo vamos a continuar con este segundo ejemplo aprovecho para decirte si es la primera vez que estás viendo uno de los videos de mi canal te invito a que te suscribas en él y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. ahora continuemos tenemos lo siguiente, 10x menos 8 mayor a 14x menos 32 y 8 menos 14x mayor a 32 menos 30x. Resolvemos primeramente este intervalo y luego resolvemos este. Vamos a despejar entonces acá, agrupamos términos semejantes, lo ideal es dejar la x que quede positiva, entonces vamos a pasar este 10 para el lado de acá, quedando 14x menos 10x no olviden que cambiamos el signo acá estaría menos 8 y este menos 32 pasaría a sumar quedando más 32 32 menos 8 pues ya sabemos que esto nos da 24 y aquí 14 menos 10 pues nos daría 4x este 4 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir quedando 24 dividido 4 simplificamos acá Cuarta de cuarto, 1. Cuarta de 24, 6. Y nos quedaría X menores que 6. No olviden que tenemos que leer hacia este lado. X menores que 6. Ahora vamos para el lado de allí. Vamos a agrupar. Ahora este menos 30 lo vamos a pasar para este lado para que nos quede con signo positivo ya que este es el mayor. Quedando menos 14X más 30X mayor a 32 menos 8. 30 menos 14 nos daría 16X. Y acá nos quedaría 32 menos 8. Nos olvidemos que esto daría 24. Ahora, este 16 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Quedando 24 dividido 16. Como podemos ver, también tiene eh, mitad o tiene cuarta. Entonces simplifiquemos más fácil con cuarta. Cuarta de 16... Sería 4 Cuarta de 24 sería 6 Tiene mitad Mitad de 6 3 Y mitad de 4, 2 Quedando X mayor a 3 medios Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la respuesta va a estar entre X mayor a 3 medios Y X menores a 6 No olviden que prioriza el mayor En este caso, primeramente ponemos 3 medios porque es el mayor y ponemos y leemos acá x mayor a 3 medios menor a 6 ¿qué quiere decir esto? que ya aquí hemos encontrado el doble sentido de x x mayores que 3 medios y menores a 6 de esta forma se resolvería este tipo de inecuaciones de doble sentido veamos un tercer y último ejemplo Genio, espero que estés tomando nota de cada uno de estos ejemplos Para que tengas más fresco la parte de una ecuación de doble sentido Y así puedas practicar Bueno, veamos este tercer y último ejemplo Aquí nos encontramos con el menor o igual que No olviden que esta rayita significa menor o igual que Y si no lo saben, los invito a que vean el video anterior En el cual vemos esta parte Ahora, este 2 que está dividiendo lo pasaríamos a multiplicar Ahorita que despejemos y la otra respuesta es y 3x más 10 mayor a 4. Resolvemos un lado y luego resolvemos el otro. Este 2 lo vamos a pasar para el lado de acá, quedando 3x menos 2 menor o igual 2 por x. Y pasamos para este lado, este 2x quedando 3x menos 2x menor o igual. Este menos 2 pasaría como positivo. 3x menos 2 nos daría x. Menor o igual que 2 Es decir, que hemos encontrado la primera respuesta Ahora analicemos el otro lado Este 10 lo pasamos al otro lado a restar Quedando 3x mayor a 4 menos 10 4 menos 10 pues nos daría menos 6 Y ahora este 3 que está multiplicando lo pasaríamos a dividir Quedando menos 6 dividido 3 Menos 6 dividido 3, no olviden que eso nos daría 2, pero menos 2. Al simplificar, tercera de 3, 1, y tercera de menos 6, 2, quedando los x mayores a menos 2. Y aquí ya tenemos las dos respuestas, menor que igual que 2 y mayor igual que menos 2. No olviden que siempre arrancamos con mayor, entonces menos 2, x mayor que menos 2 y menor o igual que 2 tiene sentido una parte más pequeña a una parte mucho más grande sería que la respuesta iría de menos 2 a 2 y aquí hemos encontrado ya la solución de este ejercicio les voy a dejar dos ejercicios para que los desarrollen en su papel y en la parte baja de los comentarios me digan cuál creen que es la respuesta de ellos y con esto daríamos por concluido este tema de inecuaciones de doble sentido. Espero que todos estos temas que estamos viendo estén quedando muy claros en la parte de inecuaciones. La próxima semana veremos inequaciones cuadráticas. Continuaremos trabajando a más profundidad este tema que es tan importante. Y con esto daríamos por concluido el tema